Acabamos de partir en la movilización convocada por más de 45 colectivos sociales y vecinales de Donostia, una movilización que nos llama a recuperar la ciudad por un cambio de modelo en la ciudad, porque en los últimos años eh, las políticas del gobierno de PNV y PSE se han centrado en una mercantilización de la ciudad, de los derechos y de la vida. Para el gobierno de Goya parece que todo vale a cambio de hacer caja, ...y les tenemos que decir que no... ...que los derechos de la ciudadanía y el interés general... ...están por encima del negocio de unos pocos... ...frente a la explotación de recursos naturales... ...frente a sus políticas ecocidas... ...frente a la destrucción del patrimonio... ...y frente a sus políticas serviles ante los especuladores... ...vamos a seguir defendiendo y reivindicando... ...derechos básicos, servicios públicos y justicia social... ...no vale llenarse la boca hablando de cohesión social... ...y al mismo tiempo dinamitar esa cohesión... ...haciendo una ciudad volcada en el marco incomparable... Ignorando que los desequilibrios crecen exponencialmente entre barrios. Desequilibrios que se traducen en vulnerabilidad, en una peor salud, en la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida digno ante los precios desorbitados de la vivienda, porque la vivienda es un derecho subjetivo de toda la ciudadanía vasca recogido en la propia ley de vivienda. Pero estamos viendo que el papel todo lo aguanta. Un gobierno que da la espalda a la clase trabajadora Mientras pone la alfombra roja a especuladores y fondos buitres, es un gobierno al que hay que combatir, porque se muestran serviles ante los poderosos e implacables con los más débiles. Por eso animamos a la mayoría social a seguir luchando por otra donostia, centrada en la sostenibilidad de la vida y los cuidados que pongan a las personas en el centro, porque otra donostia es posible.